Hola gente, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como digo siempre, depende de la hora y el lugar desde donde me estés escuchando y cuando escuches el video. Eh, bueno, este es un ciclo casi nuevo que abrimos eh, de astrología política. Y bueno, hay tantos interrogantes en la Argentina eh, de qué va a pasar... ¿Qué va a pasar ahora el 27 de octubre? Hay elecciones generales. Y escuché en un video, en un video de Alejandra Deep, que los invito a los que me estén escuchando que eh, se suscriban también al canal de ella. Alejandra Deep, así como suena, eh, d i -P es el apellido. Ella hace calendario maya y desde el calendario maya ella dice que es posible que haya un adelantamiento de las elecciones así que bueno sin más presentación del video, vamos de una vez a ver qué pasa si se adelantan para cuándo se adelantan y cómo serían los resultados en ese caso pero antes vamos a la presentación del canal Bueno, ahora sí, después de la presentación, vamos a la carta natal. En el canal, les decía de Alejandra Deep, vi eh, como fecha probable de adelantamiento el 29 de septiembre de este 2019. O sea, prácticamente un mes antes sería. Entonces, ¿qué es lo que veo? Ahí tienen la carta de ese 29 de septiembre de 2019. Y si sí, tal cual lo pongo ahí, eh, por cuestiones eh, de aspectos astrológicos, acá se daría algo aún más favorable para Alberto Fernández y Cristina Fernández. O sea, si las elecciones las adelantaran para el 29 de septiembre, seguramente Alberto y Cristina ganarían por más del 55% de los votos. Y la fórmula Macri Pichetto estaría por debajo de, lo, de los 25% de los votos. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ese 29 de septiembre hay una conjunción muy especial en Libra que es Venus, eh, la Luna, Mercurio y el Sol que están en Libra en ese momento en oposición, pero por lo tanto complemento, al signo solar de Alberto Fernández. Al signo de Aries. Entonces, la gente para eso, eh, más que la gente, en las energías planetarias están predisponiendo a que la gente vea a ese candidato, a que lo encuentre primero, a que sea la alternativa fácil de elección. Eh, Mientras que eh, para el candidato Macri, que es el signo de acuario, la, la predisposición planetaria ahí, o sea, hay una serie de planetas muy cercanos a su, eh, a su signo que hacen que aún baje más el porcentaje de votos hacia él. Eh, no pueden tapar el sol con las manos, eso segurísimo. Ya lo dije en la carta natal, eh, lo dije después cuando hice la carta para el 27 de octubre, pero viendo esta posible nueva fecha, eh, que además coincido con Alejandra Dip en que es muy posible que tengan que adelantar las elecciones. Eh, septiembre, lo, van a terminar este mes de agosto con algo de alivio por los cambios que están produciendo en el gabinete y demás, pero después del 27, después de de finales de agosto principio de septiembre los primeros días de septiembre empiezan a naufragar nuevamente el gobierno de Macri y, y ya no van a tener cómo levantarlo y es muy posible que adelanten las elecciones para el 29 de septiembre y que el traspaso de gobierno se esté dando en el mes de octubre eh, eso es lo que leo en la carta natal por una serie de, de combinaciones planetarias que, bueno, si les interesa eh, déjenmelo en los comentarios y le digo cuáles son esas eh, cuestiones planetarias, pero como son muy técnicas y no todo el mundo sabe de astrología, eh, no quiero enredar más el asunto. Y no quiero hacer tampoco un, un video demasiado largo. Así que bueno, eh, como siempre les agradezco infinitamente que, est eh, que me estén acompañando siempre. Eh, veo que les gusta la astrología política porque estos videos son de los más vistos Así que vamos a seguir haciendo este tipo de cartas eh, natales, eh, políticas. Y gracias a todos por acompañarme. Si les gusta lo que escuchan en este canal, denle like al video. Acompáñenme también en mis otras redes sociales que ahí en el final del, del video se los dejo. Y acá también les dejo acá arriba acá arriba eh, el link para que puedan entrar a los otros videos de astrología política que hice. Chao, gracias por acompañarme.